Hola. Hoy veremos la forma básica de sustituir un color por otro en PowerPoint. Clic sobre la imagen y luego sobre el formato de imagen. Quitar fondo. Marcamos el área con el color a quitar. Yo quiero quitar todo lo verde. ¿Cómo me quito lo blanco? Utilizo la herramienta de mantener. Observen. Y ahora me sale verde, pero vuelvo a la opción de quitar área y lo fulmino. Mantener los cambios. Insertar. Formas si y buscamos algo similar. Elegimos color deseado y lo situamos encima. Enviamos al fondo y listo. Así de fácil. Muchas gracias por la visita.